you Es disminuir la brecha digital, algo que se detectó ya con la pandemia COVID. Y, por lo tanto, dotar de mayor competencia digital a todos los miembros de la comunidad educativa, principalmente alumnado y familias. Uno de los ejes del proyecto Cibermanagers es la creación y utilización de los REA. Sí, Begoña, los REA, los recursos educativos abiertos. Okay. de aprendizaje, enseñanza e investigación en cualquier formato y soporte de dominio público protegido por derechos de autor, que pueden ser utilizados de forma libre por cualquier usuario. 2, 1, 0. Toma dos. Bienvenidos al proyecto cibermanañas de Villes Antonio Marchado de Alcalá Este es el tutorial 03 sobre cómo hacer presentaciones con... Toma 3. 3, 2, 1, 0. Y esto ha sido todo. Esperamos veros muy pronto. En el próximo video tutorial. Puedes seleccionar imágenes ya recortadas en fondo transparente. Y más abajo tienes más opciones para poder decorar tu presentación. Y resumir nuestra presentación. Hay varios ejemplos de gráficas y tablas para poder modificar sus cifras o tramos a tu gusto. Además, Elías Antonio Machado potencia el uso de software libre y el uso de plataformas de trabajo colaborativas. Más Madrid Linux con sus herramientas adaptadas al entorno educativo, está instalado en todas las aulas. Que lo tenemos ya así que vamos a aceptar. Y yo normalmente suelo seleccionar las celdas que... Puede ser una etiqueta... Eh, puede ser una ventana que te una ventana sobre un elemento o sobre un texto que te quieres poner te puede llevar a otra página de forma más asequible o y por último pues... ha resultado de gran utilidad para nuestro centro. Esperamos que la idea resulte interesante y que otros centros se animen a utilizar nuestros recursos educativos abiertos. Bienvenidos al segundo tutorial de CyberManagers. Hoy os vamos a enseñar cómo hacer presentaciones con Genially. El proceso como de los resultados. En los climas de convivencia debemos... Os esperamos, Cibermanagers. 2.0.